Queremos menos gastos militares. Más Vete hospitales, Vera. más placas, más camas, sin y médicos. Le dejo, le ¿Me le lo le le ¡UGT y comisiones! ¡Bajad de vuestro despacho al ¡Estáis aburridos! ¡Escuchad el grito de los pensionistas en la lucha! Somos mayores, pero no idiotas. Queremos una pensión con dignidad. ¿Para ¿Eh? qué? ¿Eh? ¿Eh? I, vale, vuestro apoyo. Viva ¿no? con vosotros. Vale, vale, campeón. la pala, está la pala, que voy a sacrificar. Nos tiene tomado el futuro, pero seguiremos en la lucha. cuidado por ahí. Llevamos un mundo nuevo nuestros corazones. UGT Comisiones, salieron de ese pacto, de ese camelo, de pacto ¿eh? no de Toledo, que solamente quiere imponer pensiones privadas y aumentar la edad de jubilación. Y a 35 años los años conquistados. Queremos igualdad de pensiones entre hombres y mujeres, no una miserable desigualdad de brecha de género. Este 8 de marzo, quedaremos las plazas de España con las mujeres luchadoras. Menos liberados, menos sentados en los despachos, bajar a las calles, escuchar el grito de los pensionistas, con gente de comisiones, salidos de ese parque, bueno, ¿sí el despacho? ¿sí? Un estache sin dinamita, pues no. No vamos a estar. No podemos estar a pisar los dientes de los banquinos bancarios. No hay derecho a esa injusticia social. Y nuestros mayores se nos mueren solos por parte de la ayuda y por listas interminables de la No al pasto de Toledo. No al pasto de Toledo. No al pasto de Toledo es un camelo es un camelo el pasto de Toledo es un camelo el pasto de Toledo, Toledo, Toledo, Toledo, Toledo es un camelo el pasto del Toledo es un camelo y una traición también a los pensionistas que han luchado toda la vida para una pensión con Y con 60 años que puedan jubilarse, no hay derecho ni no derecho a esas condiciones, salir del separto de Toledo y bajar a las calles a luchar, escuchar el grito de los pensionistas, o si tenéis memoria de aquellos hombres militantes luchadores que lucharon contra la dictadura y dieron la falla en las barricadas por luchar por los derechos sociales y laborales. Ustedes comisiones de los liberados. Tener un poco de dignidad, pedir una auditoría, a ver dónde han ido los 68 mil millones de euros. Eh, esos 70 mil millones de la hucha de las pensiones, para rescatar los mentiroso empresario, hacer un estudio de esa sostenibilidad, para saber dónde han ido esos millones, que lo devuelvan, que devuelvan a la banca ese dinero a los pensionistas. El pasto de Toledo. Es un, un cabrero el, el, el, el, el, el pasto de Toledo, es un cabrero! el pasto de Toledo, es un cabrero el pasto de Toledo, es un cabelo. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Nos, nos roban las pensiones, sanidad de independencia. y dependencia. En soledad, los bomberos derribando las puertas para porque han muerto solos por falta de ayudas o en listas interminables de dependencia. A ver esa sanidad pública, queremos una sanidad pública y protegida para todos. No una sanidad privada, no recortes, no recortes en la sanidad privada desde, desde hace años. Queremos más plazas, más médicos, más enfermeras. No queremos listas de espera en pasillos interminables, horas y horas y horas. Y queremos una atención primaria para que los médicos de cabecera puedan asistir a los enfermos mayores, que no pueden. Ujetar comisiones, escuchar el grito de los pensionistas, tres años en las calles y las puertas. Somos millones y millones de pensionistas mayores. Somos mayores, pero... Afíliate, afíliate a las organizaciones que están en la calle luchando. Y aún jete comisiones a ver, vosotros en los despachos sentados, mirando y escuchando el grito de los pensionistas. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? A ver, eh, eh, esos millones de subvención que cobran. A ver, ¿qué pasa? Bien, bien. Camero, ¿Es un camero? Camero. El, El pacto, pacto del es un camelo. El, El pacto, pacto del tabelo es un camelo. El pacto del cabelo es un camelo. El pacto del camelo es un camelo. Luchamos por una sanidad pública con dignidad. No queremos recortes en sanidad. Pues habéis callado durante años y años ante los recortes en sanidad. Menos camas, menos médicos, menos enfermeras, sujetar comisiones, abrir los oídos, bajaros de vuestros despachos liberados. vivís el cuento de los liberados, escuchar el grito de los pensionistas. No hay derecho, no hay derecho. Gobierne de quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne de quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne de quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Las pensiones no se venden. Jóven, escucha. También está lucha. Jóven, escucha. También está en tu lucha. Jóven, escucha. También está lucha. escucha. También está en lucha. Las pensiones no se venden. Se defienden. Las pensiones no se venden. Se defienden. Pensiones no se venden, se, se defienden. En Lindaje de, de, de pensión En, en la, la constitución, constitución. Lindaje de pensión En la constitución. constitución. Lindaje de atención. En la constitución. constitución. ¿Qué hay? ¿Qué hay vamos. Mira, vamos a analizar esta noticia. Joven, escucha. También está en su lucha. Que a un día de un abuelo dentro. Si no luchas, nadie te va a escuchar y no tendrás un día una pensión ni un contrato de trabajo con dignidad. Un la lucha, no beses la bota de ese contrato inhumano miserable. Afíliate, organízate, revélate. Joven, escucha, también está es tu lucha. Joven, escucha, también está es tu lucha. Joven, escucha, también esta es tu lucha. ¡Joven! ¡Escucha! ¡También está en tu lucha! dale! No, pues ¡Ahora, dale, simpatizantes. ¡Ahora, vale, ¡Ahora, Ya dale! Como siempre dice. Tenemos que permiso. No. la, la. No. No. No. No. No. No. la. No. No. No. No. No. No. Pero No. No motivos de los cambios para rescatar a los bancos los mayores de Sevilla siguen Ese contrato miserable nos explota y roba, se ha criado, levantarnos, revelarnos, ni los Así ha sido la historia de vuestros padres y abuelos. Hace años se conquistó la jornada de 8 horas con 46 días de vuelta a generar. Escuchad, escuchad ese testimonio de los mayores. Así se ha conquistado la libertad y la dignidad. No queremos residencias privadas de fondos buitres. no queremos que se nos nuestros mayores en residencias privadas como campos de concentración, no queremos campos de exterminio, queremos residencias con dignidad pública, y una banca pública para el servicio para el bien de todos, una banca pública que está al servicio de las personas del bien común. ...y ellos han firmado... ...socialistas, escuchad, escuchad al pensionista, si lo sois, claro... Pedro Casares, escucha el grito de los pensionistas... ...tres años, tres años en las plazas de Santander... ...Maliaño, Torralavega, Astillero... ¡Reynosa Colín, Laredo, Santoña... ...y seguiremos en la lucha, tres años los pensionistas... Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista, si lo eres, claro. Queremos residencias públicas con dignidad, no residencias privadas, que son como campos de concentración, con falta de personal. Queremos más gastos para los hospitales, más médicos, más enfermeras, más camas, que... Recortasteis y que quieren recortar. Queremos una sanidad pública con dignidad. Pedro, escucha, escucha a los pensionistas. Tres años en la lucha. Qué vergüenza, qué vergüenza. Nos roban las pensiones, sanidad y dependencia. Y nuestros mayores, muchos se nos mueren solos por falta de ayudas y dependencia. No vamos a consentir este crimen social. Escucha el grito de los pensionistas. Pedro, Casares, escucha el grito de los pensionistas. La gran brecha que existe en los salarios entre hombres y mujeres continúa las pensiones y se llega a cobrar el 37% menos que los hombres. Así lo ha reconocido la Seguridad Social. Denunciamos de forma contundente la recomendación número 16, que da pistolitazo de salida a la privatización del sistema público de pensiones con el apoyo del Estado y de sus presupuestos generales. Estos planes privados de empleo de pensiones que recomiendan, a los que llaman eufemísticamente sistemas complementarios, además de detraer cotizaciones del sistema público para llevarlos al sistema financiero privado, con la, con la colaboración de los agentes sociales del sistema patronal y sindicatos mayoritarios generará en el futuro dos tipos de pensiones unas pensiones suficientemente, suficientes públicas privadas para una minoría con sueldos altos unas pensiones públicas meramente asistenciales e insuficientes para la gran mayoría, sobre todo para las mujeres. Las recomendaciones del Pacto de Toledo no recogen las reivindicaciones por las que llevamos años luchando los movimientos de pensionistas. Las 21 recomendaciones caminan hacia una tercera reforma de las pensiones. ...mientras nuestra tabla reivindicativa sigue intacta y de las que destacamos. Garantizar por ley la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real y anual. Eliminación de la brecha de género en las pensiones. Pensión mínima igual a salario mínimo y este al 60% del salario medio como establece la Carta Europea. Derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 Auditoría de las cuentas de la seguridad social para determinar la magnitud del saqueo de las mismas y proceder a su compensación a la Tesorería General de la Seguridad Social Eliminación de coeficientes reductores en, jubilación anticipa, en jubilaciones anticipadas, 100%, de las, ¿ponerlo más alto? 100 de las pensiones con un mínimo de 40 años cotizados y 60 años de edad. Supresión de los beneficios fiscales a planes privados de pensiones de empresas por todos los puestos y, ante, y antes de que el día 8 volvamos a escuchar gritos de igualdad entre hombres y mujeres. En boca de las personas que nos gobiernan y las pensionistas, gritamos hoy, 1 de marzo en todo el país y más fuerte que nunca, para acabar con la brecha de, de, de género en las pensiones. Pensión mínima, 950 euros. Gobierne quien gobierne, los derechos de las, de las mujeres se defienden. Vale, los derechos de las mujeres se defienden. <risa>